al video podcast de doctrina DoctrinaLex. Mi nombre es Pedro Barrientos y quiero ir informándote acerca del divorcio en Bolivia. Primero te contestaré una pregunta que siempre recibo. La pregunta es esta. ¿Cómo era el divorcio en Bolivia antes de la nueva ley 603? Desde abril del 88 regía la ley 996, conocida como el Código de Familia. Este código contemplaba, a los fines de materializar el divorcio, dos tipos de causales. La primera causal, denominada como las causales subjetivas, se encontraban el adulterio, una relación homosexual, la tentativa contra la vida del otro, corromper al otro o a los hijos, las hericias, injurias graves o malos tratos y el abandono malicioso. También este código de familia Contemplaba además la segunda causal, además de las subjetivas, llamada causal objetiva, cual no era otra que debía acreditar la separación por más de dos años. Este era el panorama legal que a mi modo de ver contrajo demasiada mora judicial, falta de resolución de conflictos, costo emocional para toda la familia y violencia institucional por parte de los jueces de familia. En los hechos, realmente para acreditar un adulterio, por ejemplo, debías prácticamente llevar una toma de videograbación certificada por notario público, con 10 testigos, que vieran los hechos y así se le obligaba a uno a ir acreditando que efectivamente tu cónyuge te estaba siendo infiel, y si no era así, pues el juez de familia, en caso de duda, siempre disponía a de declarar subsistente tu vínculo por una razón clara. Primero porque el viejo Código de Familia así ordenaba, o porque algunos jueces, para evitarse cualquier fundamentación en derecho, preferían dejar subsistente el vínculo por tráfico de influencias o por excesivo rigor formal. En definitiva... Como resultado, no importaba lo que en tu vida real así pasaba diariamente. Con este panorama, el 19 de noviembre de 2015 se sancionó la ley 603 llamada Código de las Familias y Proceso Familiar, cuya aplicación plena finalmente se materializó desde el 6 de febrero de 2016. Con el nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar, lo único que tenés que acreditar es que ya no existe proyecto de vida en común. Es decir, que se, produjo, que se produjo la ruptura del proyecto de vida en común. Lo demás, si te fue infiel, si te abandonó, si te maltrató, debes discutirle o discutirlo en otro proceso. Por ejemplo, si crees que te produjo daños y perjuicios, pues debes iniciar una acción de daños y perjuicios ante el juez público en materia civil. Si necesitas informarte mejor acerca de todo esto que te vengo comentando, espero tu llamado a, o WhatsApp al 722-2007 o envíame un email a p.barrientos.com También podés visitar mi blog doctrinalex.blogspot.com Gracias por tu tiempo. Hasta el próximo podcast.